Queremos cambiar las cosas y queremos que todos los que estamos aquí aprendamos, pero vais a llevaros algo que realmente no tiene precio, que son las experiencias de gente que tiene canales de suscripción de 31.000 suscriptores. Esto no, no, nos puede valer como ejemplo para hacer cosas. Eh, el cambio lo produce quien lo recibe. O sea, que si todos tenemos un punto de eh, aprendizaje, todos seremos capaces de tener este valor añadido. Dicho lo cual, tengo el honor de comentaros que tenemos aquí a nuestro fantástico ponente, pasa por aquí, Abel. ¿Conocéis a Abel Orihuela? ¿Le conocéis o no? ¿Y si os digo 40 principales? ¿Locutor? ¿No? Pues seguro que en cuanto escuchéis su voz vais a saber mucho más. Es redactor de radio, utiliza el canal de YouTube para dar rienda suelta a sus ideas de comunicación audiovisual y hablará sobre la viralidad social en YouTube. Y para hacer mucho el tonto, ¿eh? Bueno, YouTube. eso nos lo vas a contar y yo estoy también absolutamente abierta a tu experiencia. Bueno, eh, seminario de video videomarketing y YouTube. video Videomarketing y, y YouTube. Hasta hace dos días, YouTube era el sitio en el que encontrábamos frikis y gatos de todas las clases y formas. Y hoy estamos hablando de, de video marketing. Esta ponencia habla sobre eh, la viralidad social en, en YouTube. Con estas cuatro palabras eh, he querido eh, intentar explicar un poco el motor, la forma en que, en que YouTube hace que nuestros vídeos sean capaces... de de llegar allí hasta donde nuestros vídeos, donde su contenido sea capaz de, de llegar. Hasta hace muy poquito, vamos a empezar hablando de, de cómo funciona la comunicación a nivel nacional, hasta hace muy poquito, de hecho lo sigue haciendo ahora mismo. Hemos inventado una marca, aunque no lo hemos inventado, lo hemos encontrado en, en internet, una marca deportiva llamada Fuma, que es una marca que ha lanzado, por ejemplo, un producto, ha lanzado, quiere hacer una oferta, y la forma de llegar al público es eh, mediante publicidad o mediante patrocinio, ofrecer directamente programas en, en medios de, de comunicación, pasando previo, eh, previamente por la caja de dinerito de ese medio de comunicación, algo que no suele ser muy, muy barato. Y un buen día Fuma se dio cuenta que buscándose por menos dinero del que estaba invirtiendo hasta ahora en comunicación, en los medios. Eh, buscándose un equipito de gente que le mantuviera un canal de YouTube en el que subía su propio contenido. Era un contenido de una marca deportiva y daba consejos sobre cómo entrenar, eh, qué zapatillas son mejores para correr, eh, cómo cuidarte de no lesionarte, cómo tratar bien una lesión. Consejos gratuitos. Se sube a YouTube. YouTube es gratuito, totalmente libre y con el paso del tiempo, esto no pasó en dos días, con el paso del tiempo eh, fue creando su propia audiencia. Ya no se dirigía a un público de un medio de comunicación, ahora se, se dirigía a su propia audiencia y un día fuma, lanza un producto. Unas nuevas zapatillas de, de correr. ¿Qué pasa? Lanza, Manda esas zapatillas a su equipo de de profesionales que mantienen su, su canal y ellos hablan de lo buenas que son, de lo ligeras, de lo transpirable, de lo bien que se corre con ellas, de lo bien que respeta tu pie a la hora de correr. En fin, habla de todas las cosas buenas, de, de esa nueva zapatilla de, de Fuma y, y hace llegar a un público que además es un público muy valioso para la marca puesto que quien sigue un canal de deporte es porque es alguien que, que practica deporte, es un, es un deportista. Empezamos hablando de medios de comunicación. ¿Sabríais decirme eh, televisión, que es el más, el, el más destacado. Eh, programas representativos, que lleven ahí un montón de tiempo y los sigan se sigan manteniendo, estén ahí en el candelero. De televisión, podemos hablar... Han dicho cifras y letras. L lo peor es que, en cuanto a datos de audiencia, no anda por ahí la cosa. <ríe> si hablamos de audiencia, en nuestro país tenemos cosas como... ¿Qué os digo yo? Mujeres, hombres y viceversa las cosas realmente rentables, eh, Gandhi Ashore hace muy poquito y algo que lleva mucho tiempo con nosotros y que sigue petándolo, <ríe> Sálvame, ¿vale? Eh, datos de audiencia de la primera semana de septiembre de Sálvame. Eh, hemos hecho la media, una media diaria de 1.668.000 personas vieron cada día eh, Sálvame, la versión diaria. Si os pregunto por YouTube... Eh, en España, el youtuber español, eh, que tiene más suscripciones, más suscriptores y más reproducciones, eh, ¿creéis que se acerca a esta cifra? ¿Creéis que es capaz de acercarse a, a la cifra de Sálvame, o sea, uno de los principales canales, eh, programas nacionales? Sí, pero aquí dicen que sí. Bueno, no sé si lo conocéis, el principal canal de nuestro país, el youtuber número uno, a día de hoy tiene, creo que ya ha llegado al 3 millones y medio de, de suscriptores, esto es, 3 millones y medio de personas que están siguiendo cada uno de, de, de sus vídeos, cada vez que sube un vídeo. Tiene una media diaria, de la, en la misma semana de septiembre, una media diaria de 1.342.000 eh, reproducciones, esto es, que 300.000 personas menos, solo lo han visto a él en comparación con... Consálvame. Vamos a conocer un poquito quién está viendo YouTube. En, hasta cierto punto todos somos usuarios de, de YouTube y eh, vamos a, a conocer cómo consigue eh, una persona como el Rubius. No ha contado con apoyo de medios de comunicación, no ha contado con publicidad. Él, si lo conocéis, no sé si tiene 17, 18, 19 años... Eh, ni medios, ni publicidad, nada, solo su único eh, motor de movimiento ha sido YouTube y ha sido mediante lo que os voy a contar ahora. Cuando nosotros subimos un vídeo, eh, un usuario, digamos que acabamos de crear un canal y tenemos un único suscriptor, Pepe, de azul. Un usuario que ve nuestro vídeo puede crear, en principio, tres eh, principales interacciones. Puede darle a me gusta, puede comentarlo o puede añadirlo a, a favoritos. Esas interacciones, y esta es la magia de YouTube, lo que lo hace realmente potente, eh, hace que si a Pepe le ha gustado un montón nuestro vídeo y le da a Me Gusta, eh, sus tres suscriptores, porque Pepe tiene tres suscriptores, empezamos con uno y con tres, Pepe tiene tres suscriptores, ellos van a recibir la notificación de que a Pepe le ha gustado nuestro vídeo. Eh, sus tres suscriptores, Iván, María y Jesús piensan que si ellos están suscritos a Pepe y a Pepe le ha gustado mi vídeo, a ellos también les puede gustar. El caso es que lo ven, Iván le da a me gusta al vídeo, de forma que de nuevo empieza la cadena y sus suscriptores reciben una notificación de que a Iván le ha gustado de nuevo mi vídeo y sus suscriptores van a entrar a ver mi vídeo. Puede gustarles o no, pero son reproducciones que, que van sumando. María no le ha gustado, de hecho, y esto es algo muy curioso, puede que uh, María se haya sentido ofendida por el vídeo y ha comentado diciendo que no le gusta. Y aún así, ese comentario va a hacer que sus suscriptores reciban que María ha comentado X en mi vídeo. Si alguien quiere ver qué es lo que no le ha gustado a María o lo que sí le ha gustado a María, simplemente eh, va a entrar de nuevo a mi vídeo y volvemos a poner en marcha la, la cadena. Y por último, la tercera de estas interacciones, favoritos. A Jesús no solo le ha gustado, sino que le ha encantado y, y lo ha añadido a favoritos, a favoritos de, de YouTube. Ahora sí, vemos quién es quien está moviendo toda este, esta cadena, este entramado de, de viralidad. Voy a centrarme en datos de edad de la audiencia de YouTube porque creo que es lo más relevante y lo que más nos puede diferenciar a la hora de, de dirigirnos al, al público. El primer segmento en, en audiencia de, de YouTube, con un 33%, eh, lo compone el segmento de entre 25 y 34 años, el siguiente segmento, 28%, 16 y 24 años, y el siguiente segmento, el 25%, de entre 35 y 44 años. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, ¿no? Parece, parece normal, parece lógico. Es decir, la mayoría de gente que ve YouTube tiene entre 25 y 34 años. Es más o menos... Eh, aceptable y comprensible. Vamos a hacer un rápido unos rápidos cálculos para eh, aplicar estos porcentajes a la audiencia del primer canal de youtube de nuestro país, ¿vale? el youtuber número uno. Hemos dicho que entre el 33% eh, ciento, tiene entre 25 y 34, el 25% tiene entre 35 y 44 si sumamos esas dos esos dos porcentajes obtenemos que el 58% de la audiencia de youtube tiene entre 25 y 44 años. Es decir, eh, si lo aplicamos a los 3 millones del Rubius, que tiene más, pero vamos a dejarlo entre para que nos salga esto medio redondo, eh, el 58% de, de la audiencia de este canal número 1 tiene entre eh, 25 y 44 años, lo que nos hacen 1.740.000 personas. ¿Alguien conoce este canal? ¿Conocéis los vídeos? ¿No lo conocéis? ¿Sabéis que son gameplays? Los gameplays son eh, yo me pongo a jugar a un juego. Eh, llámalo Call of Duty, llámalo Minecraft, que se está llevando mucho por internet, llámalo Slender, que es un juego de miedo. Me pongo a jugar a un juego durante 8 o 9 minutos y lo comento. ¿Os imagináis a 1.740.000 personas viendo durante 8 minutos, uh, cada día, vídeos de yo, yo jugando a Call of Duty, a disparando a gente? Igual de 25 todavía, pero de 44... resulta raro. Vamos a ver dónde está el truco de, de esto. Tenemos que dividir YouTube en, eh, en dos grandes grupos de, de audiencia. Por un lado está la audiencia general y por otro la comunidad de YouTube. Vamos a definir la comunidad de YouTube como los usuarios que tienen cuenta registrada en YouTube, canal registrado en YouTube. Pueden o no subir vídeos, esto no nos importa. Lo vamos a definir, son gente muy joven, son sobre todo adolescentes. Eh, y estos son, he hecho una pequeña nube de tags con con lo que suelen consumir. Sobre todo, lo que están moviendo ahora, las grandes cifras astronómicas en YouTube, son los gameplays. Eh, bloggers también están funcionando muy bien. Eh, maquillaje, tutoriales, hay un par de palabras por ahí, fangirls y fanboys, son como, dentro de esta propia comunidad, se usa para definir a los eh, seguidores de, por ejemplo, el Rubius. No son fans normales, no son seguidores normales. Son prácticamente fanáticos de sus ídolos, no sé si conocéis el caso que lleva a salir en televisión de Toast. Eh, es un chaval, un youtuber que hacía quedadas con sus fans, con sus suscriptores y la gracia de todo era recibir patadas de su ídolo, patadas voladoras en la cara de su... sí, sí, bueno, estos uh, salieron informativos fue muy grande. Y el caso es que hasta que salió, esto ha estado pasando en YouTube a diario, en quedadas y la gente pues jugaba a darse patadas voladoras en la cabeza. Y, y la idea, lo genial de sus fans era recibir una patada de su ídolo. En fin, esos son fangirls y fanboys. Eh, en este mundo adolescente se están creando increíbles eh, eh, dinámicas. Bueno, si nosotros... Quisiéramos llegar a, a, a ellos, quisiéramos eh, aprovechar mmm, el motor viral que, que YouTube nos está dando. La forma de llegar a ellos, primero, además de darle el contenido que ellos quieren, eh, sobre todo, pues eso, lo que ahora mismo lo está petando YouTube, son gameplays y, y blogs. Blogs, sabéis lo que es, ¿no? Es cogerte una cámara y contar tus cosas. Tus cosas, lo que hayas hecho hoy. Bueno, eh, truquitos para llegar a, a ellos y conseguir movernos eh, mover nuestro vídeo. Eh, lo primero es conseguir likes. Muchos, muchos, no todos, eh, directamente, abiertamente, seguro que lo habéis visto, acaba el vídeo o lo empieza o en mitad, te piden un like directamente. Es decir, empieza el vídeo y lo primero que ves es dale a me gusta, eh, comenta, añade los favoritos. Mm, yo eso directamente yo no recomendaría pedir likes, Pedirlo abiertamente sin intentar conseguirlo de, de alguna otra forma, motivándolo de, de alguna otra forma. Desde mi punto de vista no, no, lo veo, no veo pedirle a tu, a tu espectador empezar pidiéndole algo, en fin. En cualquier caso, debemos conseguir likes, eh, generar comentarios, hay quien también los pide directamente. Eh, sería mucho más fácil generar comentarios. Hay formas muy sencillas de generar el feedback de, de tus de tus espectadores, y es simplemente, pues, eh, con temas polémicos, eh, lanzas un tema polémico y consigues que eh, comenten, tanto a favor como en contra. Los dos tipos de comentarios nos van a, a crear, nos van a arrancar el motor que veíamos antes, que van a hacer que nuestro vídeo llegue, llegue a más gente. Y cercanía, algo vital de YouTube. YouTube ya no es la televisión, ya no estamos viendo a gente muy guapa, con muchos focos y con un, un escenario increíble, ahora estamos viendo a alguien que es exactamente igual que nosotros, eh, haciendo algo que, posiblemente, nosotros podríamos hacer, sobre todo en este, para este sector, ¿vale? Eh, y es algo vital, resultar cercanos para, para lo que hagamos. Ahora bien, si decidimos que nuestra marca o nuestro vídeo tiene que moverse fuera de esta comunidad de YouTube, que es la, la propensa a la maquinaria de viralización de YouTube, ¿qué debemos hacer? Estamos hablando de un usuario que en principio no tiene cuenta en YouTube, ve vídeos, porque todos vemos vídeos en YouTube, porque nos llegan por Facebook, nos llegan por Twitter, eh, los vemos en blogs de humor, en páginas, en fin. Todos vemos vídeos. ¿Qué contenido está es el que más se extiende fuera de YouTube? Sobre todo el más fácil de viralizar fuera de YouTube es el humor. O sea, vídeos de, de humor son los que son muy cortos eh, y si funcionan... Si son buenos, eh, se viralizan en, en nada, muy rápido. Contenido temático sería un poco nuestro primer ejemplo. Eh, nuestra marca hace consejos deportivos muy útiles para gente deportista y entre ellos, entre su público, eh, se extiende. Poco a poco, muy lentamente, pero se extiende. Y por último, tutoriales también funcionan muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a un público y para mantener a un público que no está dentro de la comunidad de YouTube? Bueno, pues lo más importante, ¿cómo va a llegar la gente a nuestro vídeo si no están suscritos a, a nuestro canal, puesto que no tienen, no tienen cuenta? Tags. Los tags del vídeo son vitales para que las búsquedas en YouTube lleguen a, a nuestro, nuestro vídeo. El título es muy importante, puesto que es lo primero que va a ver alguien cuando encuentre nuestro vídeo en, en la búsqueda. Descripción del vídeo también es muy importante y sobre todo la miniatura. La miniatura es lo que nos entra por los ojos justo antes de, de ver un vídeo. Vital que sea. Eh, muy descriptiva de nuestro vídeo. Eh, ahora YouTube, creo que una cuenta con más de un mes ya te deja hacerlo, te deja personalizar la miniatura. Eh, vital que esa miniatura describa perfectamente nuestro vídeo y que no sea fraudulenta, puesto que YouTube no la, va, no la acabará quitando. Debemos ofrecerle contenido, puesto que no hay otro motivo por el que nos van a ver. No nos van a ver porque se sientan identificados con nosotros, nos van a ver porque le estamos dando algo, le estamos aportando algo de, de contenido, ya sea humor o ya sea, en el caso de la marca, pues consejos deportivos o cómo arreglar tu coche o tu bici. Soporte huevo social. Esto es muy importante, puesto que si sí, nuestro público destino, nuestro target, no tiene un canal en YouTube con el que poder suscribirse y seguirnos a, seguirnos a nuestros vídeos, tenemos que darle alguna forma de que pueda, pueda seguirnos. Soporte web, bueno, pues una cajita de suscripción en la que el usuario pueda poner eh, su dirección de correo y automáticamente cada vez que tengamos un nuevo vídeo que subimos a YouTube por correo le pasamos a nuestra lista de mailing el, eh, el enlace a ese nuevo vídeo o social, eh, pues evidentemente con una fanpage en Facebook, eh, cada vez que eh, subimos un vídeo lo colocamos en la fanpage y todas la, todos los que hayan hecho me gusta en esa página van a recibir la notificación. Igualmente en Twitter. Y creo que voy justo. Si me decís sí, ¿no? Ahora sí. Yo creo que vas muy bien. Bueno, estáis todos muy callados. Esto es actitud social. ¿Cuál es la actitud? Por cierto, tenéis que utilizar el hashtag actitud social, ¿vale? Yo ya estoy leyendo algunos tweets. Podéis lanzar tweets que a través también de del propio hashtag lo vamos a vamos a hacer preguntas. Si no lo queréis hacer, porque sois gente súper importante, no queréis hablar en público. Todo esto lo podemos hacer también a través del hashtag. Bueno, que os ha parecido la exposición de, de Abel Orihuela? Le podéis seguir también en Twitter y sobre todo, eh, a mí me llama poderosamente la atención que todos tienen muy desarrollado su canal en YouTube, pero luego en otras redes, digamos que le dan como menos importancia. Eso nos lo tienen que explicar porque fijaros bien... ¿Sabes? ¿Sabes sí, lo que dime. pasa? Es que el vídeo se hace muy lento. ¿El vídeo se hace muy lento? Estamos significa? todo el día haciendo vídeo editando, sí, sí, sí. Empaquetando. Eso, eso es algo, claro. el vídeo parece, tú ves un minuto de vídeo, si está elaborado y dices, ¿qué, qué vago, un minuto, has subido un minuto de vídeo y detrás de ese minuto pueden haber dos semanas de grabación, de edición, de postproducción, sí, eh, es está, muy lento. Lo estás poniendo difícil, vosotros tenéis canal de YouTube, bueno, podéis levantar las manos porque yo, con esta luz aquí dándome, no tengo esa posibilidad, tenéis muchos, bueno, bastante. ¿Y quién sos, ¿Subís vídeos? ¿Subís vídeos importantes? ¿Vuestros? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué os ha parecido el tema de la viralidad? ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Os parece interesante? ¿Habéis visto un poco también la estadística demográfica? Voy a hacer una serie de preguntas y eh, vamos a ir participando todos. Los que queráis hablar, levantad la mano porque os pasan un micro y así... Bueno, Andy García, aquí, el promotor, el, el, el culpable de todo esto... Miedo me da que Hola. sea él, quien quiera. Eh, sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Eh, he visto tu ponencia a trompicones porque estaba entrando y saliendo, entonces yo desde antes de empezar a verla ya tenía una duda con este tema. Eh, hay muchas técnicas para conseguir que un vídeo viralice y hay una técnica que a mí me llama especialmente la atención que consiste en viralizar un vídeo a costa de perder la dignidad. Eso, es el día a día de eso YouTube. está ahí, eso hay gente que es el día lo hace día de a conciencia o sin conciencia. Y hay quien no se da cuenta de que lo hace, ¿eh? ojo. Y, hay quien no y se son da muy cuenta. felices, porque ellos para ellos no pierden nada y ganan solo suscriptores Pero y reproducciones. Hay, hay, hay un detalle que me llama la atención, o sea, un vídeo que se acaba de subir y es de esos, vale, nos vamos a explicar gráficamente en qué consiste, si ese vídeo tiene varias docenas de miles de visitas, esa persona pierde su dignidad y no gana nada. Pero si ese vídeo tiene millones de visitas, esa persona pierde su dignidad y posiblemente termine ganando dinero, popularidad y otras cosas. Entonces, ¿en qué punto consideras tú cuántos miles de visitas hay que tener para que te merezca la pena perder tu dignidad? Hay Muy un buena, problema. Buena pregunta, ¿eh? Aquí hay un problema. Tú sabes que YouTube, eh, no, tú no subes un vídeo hoy y mañana tiene dos millones de visitas. Tú, lo subes hoy y hoy tienes 10, dentro de una semana tienes 20, sube otro y tienes 100. El problema de esto es que si a mí me dicen que yo mañana voy a tener 50 millones de reproducciones, lo que supone X cantidad de dinero, perdiendo mi dignidad, te la vendo. No tengo, no tengo problema. El problema es que tienes que perderla muy poco a poco. No tienes forma de saber que vas a ganar dinero perdiendo haciendo X, haciendo algo. Todo en YouTube pasa muy lento, o casi todo, o sea, es muy raro, tiene que ser un... No sé, ahora mismo se me viene a la mente el Soy Cani, eh, no sé si este chaval de Cádiz, ese fue de un día para otro, eh, un día, dos días, eh, pasó de 10 suscriptores a, a un chorro, porque fue un fenómeno muy, muy, muy potente. Pero en general, en general yo no recomiendo perder dignidad. Eh, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Eh, eh, ¿Has sido protagonista de algún vídeo? Lamentablemente, yo pierdo dignidad, no sé si... si Aquí lo tenéis. Yo lo pierdo Aquí lo pero tenéis. Andy ahí... lo ha retratado. <risas> Hay una diferencia entre lo que tú comentabas y lo que yo hago. Yo es que me río de mí mismo y, y es lo que me gusta, o sea, recrearme en mis propias mmm, cosas ridículas. Ese es un poco, yo sí, yo salgo... ¿Qué te ha dado a ti YouTube? Uf, Qué me ha dado, es un canal un canal en el que poder expresar lo que, lo que haces, en mi caso son tonterías que parece un poco un arte menor tonterías pero... con ciento y pico mil visitas o sea, que... pero sí, para los que somos un poco así, tan locos como, como yo, necesitamos dar rienda suelta a nuestras tonterías y saber que gente, ya no solo 100.000 personas sino con que 2.000, 3.000, 4.000 eh, saber que nuestras tonterías hacen reír a, a otra gente es lo que, lo que te da porque dinero, ya te digo que... Bueno, eso. Seguro que más de uno estáis pensando también en vuestro canal. La pasta, el negocio... De esto también vamos a hablar. Una cosa que me llama poderosamente la atención... Eh, Abel, a ver, cuéntame. Eh, ¿Cómo se engendra esa idea? ¿Y cómo se hacen esas locuras? Eso lo cuento luego en el, en el taller. Hay un pedazo de parte Esta que... Esta tarde, ¿no? Esas ideas van, van a nacer de una mente enferma, sobre todo. Hay que estar un poco enfermos, sí, Aquí creo sí, que sí. están todos también un poco hay que y después, punto. Y después hay que coger esa enfermedad y darle un poquito la forma. Y, y, pero, vamos, es, es eso, estar enfermo y darle vuelta a las cosas. Y, y fijarte muy bien en lo que ves cada día, porque hay miles de chorradas que, de donde salen los vídeos. ¿Preguntas? ¿Vosotros seguro que tenéis inquietudes? ¿Ya podéis coger empezar? Hola, buenos días. Hola en cuanto, si me preguntas por una marca, por un negocio mi forma de hacerlo ahora mismo sería la que, la que he comentado al principio eh, no tanto viralidad, no conseguiríamos una viralidad brutal una explosión de, de reproducciones pero sí algo más lento ofreciendo contenido he puesto el ejemplo de una marca deportiva pero puede ser, lo hay ya en Youtube un canal de, de una tienda de bicicletas eh, la última vez que lo miré llevaba 55.000 suscriptores y es uno de los técnicos eh, se desenvuelve bastante bien en, hablándole a la cámara y te, te cuenta cómo arreglar tu bici, cómo tienes que lavar la cadena correctamente y además de vez en cuando pues te cuela un producto que él tiene en la tienda y tiene 50.000 suscriptores es decir, estamos hablando de que cada vez que, esa <coughs> que ellos suben un vídeo, lo hacen una vez a la semana suben un vídeo, están mandando una información con producto suyo, porque casi siempre cada producto que usan, evidentemente lo tienen en la tienda, eh, lo están mandando a 50.000 personas que sabes que le gustan las bicicletas porque se han suscrito a un canal de bicicletas. Yo, en cuanto a una marca, eh, creo que es la forma más efectiva. Es lenta. No va a ser rápida, pero... Me gustaría comentaros una cosa. Quien quiera hacer preguntas, eh, la recomendación es que utilicéis el micro, levantar. Yo sé que tenéis ganas de hacer preguntas, pero es conveniente recogerlo en el micro porque todo esto luego se va a grabar, ¿vale? Entonces, lo hacemos así por orden, si os parece. Vale, muchas gracias. Eh, buenos días, Abel. Ah. Mira, eh, nosotros estamos con un canal eh, que no buscamos precisamente lo que tú estás eh, hablando hoy. Eh, pensamos que la viralidad, sí, es interesante porque te va a conocer más gente pero le damos muchísima más importancia a una audiencia menor pero realmente eh, muy interactiva y de justo justo el público objetivo que queremos, o sea, eh, para nosotros no tiene sentido tener eh, 100.000 visitas si eh, son de un público heterogéneo que en el fondo no va a recibir, no, pues, el objetivo del canal realmente es formación y divulgación, no tiene nada que ver, eh, y una segunda parte, los vídeos nuestros tienen una media de 90 minutos, <risa> no de uno. ¿De qué eh. son exactamente? Eh, son charlas en las que vienen especialistas de primer nivel. Eh, hemos hablado de SEO, de no sé, de Wordpress, hemos hablado de neuromarketing. Y uh -huh. Siempre son gente de primerísimo nivel. ¿Qué tiene en común esto con lo que tú estás comentando hoy? <risa> <risa> algo puede haber por ahí. Eh, lo lo grande de YouTube es que cualquiera cabe en YouTube, cualquiera, haciendo lo que sea. De hecho, hay cualquiera haciendo lo que sea ya en YouTube. Eh, hemos hablado de grandes números, es cierto. Eh, si nos centramos en, en pequeñas cositas, si haces un canal de, de algo minoritario, el otro día lo hablábamos, algo minoritario... Eh, a ver cómo te lo... <risa> Digamos que el 10% de la población eh, puede ser público, un target tuyo. Eh, ¿De qué población estamos hablando? ¿Cuánto es ese, ese 10%, si en YouTube hay 4.000 millones de, de usuarios, creo que hablaba la última estadística. Es decir, te estás centrando en un público muy chico que conforme más gente vaya viendo en YouTube, mayor va, va a seguir siendo y lo importante es lo que, lo que has comentado. Si es tu y estás llegando y, y ya también has metido un poco el, el tema de la duración. Un vídeo viral como tal, si quieres llegar a muchísima gente, no debería pasar los dos, un minuto. Sin embargo, si es contenido, si a tu público, si a tu target le está interesando ese contenido y ese contenido es bueno, puedes hacer lo que quieras. Sí, sí. Es decir, es, no te vas a hacer viral, pero es lo que tú quieres. Es decir, simplemente estás consiguiendo lo que el objetivo que, que quieres. Sí, yo, mira, yo tengo una pregunta. Soy Pedro García. Yo tengo una niña de 9 años y que lo que hace es ver la tele, el canal el Clan TV y Disney y demás. Tengo también una niña de cuatro años que no ve la tele. Coge el iPad, eh, busca Dora o se lo busco yo y ve permanentemente vídeos de Dora o de Peppa Pig. Y es una tendencia clarísima, son totalmente sí, sí. diferentes y se llevan nada más que cinco años. Mi pregunta es, ¿YouTube reemplazará la televisión? y no sé si YouTube u otra cosa, pero a la radio también llegará. Eh, no, esto no significa que vaya a desaparecer la televisión, pero el sector que ahora mismo ocupa nuestra vida, sí. Yo personalmente hace meses que no toco, no veo algo en la televisión y evidentemente los canales tardaron en darse cuenta de esto, pero los canales ya se han dado cuenta. Y tú puedes ver un programa, eh, no tienes que bajártelo pirata, no tienes que en la web de, de esa cadena. Tienes ese programa, esa serie, lo tienes online con su publicidad, que ellos están mm, mm, eh, ganando dinero con eso. Y sí, sin duda, sin duda. No va a desaparecer, lo que es la tele no va a desaparecer, pero deja de tener la importancia. Gracias. Hola, buenos días. Eh, bueno, yo trabajo con temas de redes sociales, pero enfocados al tema del empleo. Hay mucha gente que está buscando trabajo, o bueno, mm, su marca personal a través de YouTube, puede subir su videocurrículum, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, esa estrategia de viralidad, mm, no sé preguntarte que no es muy recomendable en estos casos, ¿no? porque aquí vale más hablar en términos de calidad y de, bueno, el tipo de empresa que estás buscando para que se fije en ti o mostrar tu trabajo, y no tanto en hacer un video chorra donde tú profesionalmente, al contrario, salgas perdiendo, ¿no? Porque puedes cargarte tu reputación, ¿no? Yo al principio me planteé eso. Cuando empecé en YouTube digo, muy bien, si yo aquí yo hago mis tonterías, hago mis cosas, pero aparte me sirve de escaparate. Eh, para que te sirva realmente de escaparate tienes que llegar a muchos cientos de miles de personas. Es decir, tus reproducciones tienes que ser altísimas. Desde el punto de vista de, de encontrar trabajo mediante YouTube, creo que está la cosa complicada. Creo que es complicado. Hagan lo que hagas y tenga la reproducción que tengas. Creo que yo sepa, se pueden contar con tres dedos lo, la gente que ha conseguido trabajo a raíz de YouTube y a raíz de hacer muchas tonterías. al subir un videoblog lo van a, a, a llamar, sí. porque claro, salen casos de éxito que son muy contados, pero claro, tanto decir las cosas al final se convierten en verdad. Y precisamente lo que dices, ahora todo el mundo tiene un blog, todo el mundo tiene un videoblog, todo el mundo cuenta sus cosas y igual que los gameplays, hemos dicho antes, los gameplays es lo que más está funcionando, el niño de 14 años, que estoy es así, 14 años, que ve que los gameplays molan, pues hace un hace un gameplay, lo sube y tenemos YouTube lleno de gameplays. Una cosita más, hashtag actitud social y a todos aquellos que preguntéis, utilicéis el micro y que os levantéis porque queremos captar esa carita para luego tener un feedback de todo el evento, ¿de acuerdo? Más preguntas, que os veo dormidos, ¿qué pasa? Vamos a la venga. Hola, mi nombre es Hola. Esperanza Ole, y, y trabajo como community manager en una agencia y mi pregunta es ¿por qué YouTube y no Vimeo? Son, parece muy, sí, sí, esa pregunta, parecen muy parecidos, ¿no? A, a simple vista parecen dos sitios de vídeo, solo que uno tiene muchas visitas y otros no. Son muy distintos sobre todo en la forma de, de plantearse su, su, digamos, política de empresa. YouTube Entras en YouTube y tienes publicidad al principio, tienes publicidad al final, tienes publicidad en medio, al ladito. Eh, Vimeo es un poco, yo creo que ellos han intentado buscar el, el hueco como elitista, de, de, es decir, no, no vas a competir ya con YouTube, que es Google, no puedes competir haciendo lo mismo que él. Ellos buscan un poco la calidad, ellos no muestran publicidad, no sé si, se si muestran, es muy poquita. Eh, de hecho, YouTube, si hay alguna transacción de dinero en YouTube, con un usuario, es que YouTube le paga al usuario por sus reproducciones. En Vimeo es exactamente al revés. Si tú entras a Vimeo, tienes una cuenta libre, una cuenta gratuita, pero después tienes varias opciones, eh, creo que era Plus, Premium, tienes varias opciones en base a, eh, no recuerdo bien qué te daba cada una, creo que tenía el límite de reproducciones, me suena que tiene límite de reproducciones, ¿La, ¿la? De editarlos. Y de subirlos. En... Tiene el límite en la subida de vídeos. Pues sí, en principio eso. A ver, yo cuando entro a Vimeo mi primera reacción es que tardan en cargar los vídeos. Siempre... Mm, se... Pero porque muchos son en HD. YouTube. Bueno, sí. Mm, en fin, la, la m, respuesta más simple, yo creo que eso. El, es un poco la, la forma en que, en que cada uno va planteando. Y que eso, Vimeo se ha situado un poco en una en una zona un poco más eso, elitista. Es decir, eh, ¿quién está en Vimeo? ¿Quién hace cortos? Eh, ¿Quién hace cine? Eh, videoclips eh, artísticos es un poco claro, sí. si tú tienes una empresa yo por ejemplo he llevado comunicación de startups y para las empresas que son como de diseño y cosas de esas, eh, ¿dónde abrimos Dimeo. los canales? y yo, no, pues tu empresa va mi Vimeo y otras de vídeos más chorras van a Youtube <coughs> sabes como la serie una serie que va a de 5 ahora que se llama Dreamland que yo le lleve todas las redes sociales todos sus vídeos iban a Youtube porque eran carne de cañón para Youtube pero esa Es un público muy diferente, sí, sí. Es un público muy diferente. Yo si fuera una empresa, de hecho lo estoy haciendo con mi, mis proyectos, y yo tengo dos canales. O sea, a mí me interesa que la gente me vea. Claro. Cada una me da una imagen, sí, es cierto. Es decir, cuando estás solo en Vimeo tienes la imagen de eso, de ser... La, la, la palabra que me surge es eso, elitista. Eres... Eh, cuidas tu vídeo, eh, eres... Es eh, eh, sí, la palabra eh, que se lleva ahora... No me sale... Hipster, eso. <risa> es hipster. Llevas tu iPhone de, en Starbucks y, y tienes Vimeo. Es un poco eso, es un poco la diferenciación de, del público al que llega. Yo creo que sí. Y bueno, Vimeo, ahora mismo, que yo sepa, no tiene ese poder que hemos visto aquí de... de me gusta, comento, tal, tal, tal. Que yo sepa, no lo tiene. Gracias. Hola. Hola. Hola, eh, Soy Zoraida y mi marca es Reni Marketing. A me dedico un poco al social media. Quería preguntarte, para una empresa, un, ne un negocio, una startup, eh, hay diferentes tipos de vídeos no solamente pues, como el que tú comentas y tal, sino a lo mejor mi pregunta era, ¿cuál sería mejor según el enfoque de, por ejemplo, una empresa de, no sé, de estética? Eh, porque hay el del vídeo o a lo mejor que me pasan imágenes de fotos, o grabar eh, su empresa, no sé, ¿cuál cuál Te, ¿Te refieres al vídeo en sí. Sí. Vale. si hay algún tipo de estadísticas de este sector funciona más con este tipo de vídeos o, o no. Datos no tengo de, de ese tipo. Te puedo dar mi opinión personal. Por ejemplo, que has comentado de, una, de un vídeo con fotos. Yo no lo veo. Vídeo, muchas veces entras en YouTube y ves una secuencia de fotos con música. En cierto modo, si quieres vender tu empresa, eh, no, sería, no lo veo precisamente lo, lo más apropiado para, para tu empresa. Un vídeo por las instalaciones. Depende de lo que de lo que sea y de lo que tengas. Es que Hay muchas formas. Cada, cada empresa, cada, cada idea te va a dar por un sitio o, o te va a dar por otro. Si tienes unas instalaciones, eres una empresa tecnológica y tienes unas instalaciones del Copón, pues evidentemente puede ser una gran idea eh, mostrar tus instalaciones. O si parte de, de tu, del valor de tu empresa eh, es ese, son tus grandes instalaciones al público o lo que sea, Sí, lo, lo mostraría. Era un poco esa tu pregunta. Sí. Lo del do del vídeo, esto que se que aparece en la mano, como escribiendo o así. Esto, ¿Tú lo ves? Mm, sí, el... Es, el problema de ese vídeo es que ya fue el primero, gustó y ahora ya todo el mundo tiene uno. Es el problema de, de ese vídeo, sí, los eh, motion graphics y cosas así. Sí, también es lo que se está estirando ahora mucho para empresas. Hasta cierto punto puede ser mmm, bueno, eh, depende de lo cutre o no que llegue a, a conseguirlo. Porque hay algunos realmente cutres. <ríe> Nos queda muy poquito tiempo, tenemos que apurar porque tenemos que dar paso a la siguiente a la siguiente ponencia, con lo cual os voy a pedir brevedad porque tenemos exactamente... A ver, apúntame, compi. ¿Ocho minutos? ¿Menos? Seis minutos. En seis minutos tenemos que concluir para dar paso a, a la siguiente, con lo cual levantad las manos para que los compañeros os acerquen al micro y, y concluimos. Bueno, en cuestión de la línea argumental que, que han comentado por aquí algunos, ¿no? El tema de comenzar con chorradas, como dice, y después quizá ponerse un poco más serio, eh, no sé yo si eso es viable o... ¿Para un canal personal? Eh, sí, pero con intención también de darse a conocer laboralmente... como A ver si las chorradas no digo. te quitan tu dignidad... Claro. Mm, hazla, a ver, yo yo entiendo yo hago muchas chorradas, pero entiendo que no pierdo dignidad, en ti, quiero pensarlo vale. Eh, ¿no? quiero pensar que no. y yo en mi canal incluso eh, he pasado a hacer las chorradas mayores, los sketches de canis y de cosas sí. a, a subir eh, vídeos de pequeños documentales que grabo buceando sí. eh, to, absolutamente anticomerciales es decir, documental de la dos que nadie ve o alguien ve para dormir y bueno, ahí están, no, es decir, se han visto y tampoco me han, me han dicho de todo, ¿no? En se fin. Va a difundir, digamos, entre otros no no claro no va a ser <ríe> no va a ser el motor del canal pero ah, puedes hacerlo es decir claro. tú puedes buscar un público haciendo algo eh, que no sea del todo serio y, y puedes intercalar es un poco volvemos a lo de lo de antes que YouTube es eh, somos todos y, y hacemos un poco lo que lo que queremos lo que nos apetece y esa es un poco la grandeza también de, de YouTube mm. <risa> Hola, buenos días. Mi nombre es Benito de la Cruz. Tengo más de mil vídeos subidos y mi propia experiencia me dice que lo que he hecho ha sido ser cercano a toda esa gente que, que piensa que esto es muy difícil y complejo. En cierto momento. De... Hola. Hola. Empezamos. Eh, yo quiero saber contigo si voy a ser capaz, cuando esté en tu ponencia, de. Hola. Hola. Buenos días. Lo que quiero decirte es si yo voy a ser capaz eh, a la hora de editar un vídeo, porque yo empecé como todos, eh, empecé como un político serio responsable y me he dado cuenta que yo tengo otro nicho de mercado que me sigue. Hay 720 vídeos míos del mundo de la bolsa, donde he hecho que mucha gente aprende a hacer inversiones en bolsa desde su casa sin tener que ser... Eh. Lo que he hecho ha sido intentar acercarme al público que creo que es, a veces me han llamado la Belén Esteban de, del trading, ¿no? Entonces, intentar que esa gente aprenda sin tener que tener muchos parapetos, ¿no? Y quiero decir contigo la ponencia, voy a aprender lo que es el estudio Chroma Key, cómo empezar ¿El curso? Un, sí. Chroma Key, iluminación, claro, sí, sí. es sí. que empezamos Vamos a... a hablar, yo me dedico ahora a comprar freelance para que me hagan... Eh, pues intros cortas y largas, creo fervientemente que un vídeo no puede durar más de cuatro minutos si no es un coñazo, siento decirlo, es así, la gente... Depende, depende de lo que decíamos antes, si tú tienes muy claro que tu público es muy fan de la bolsa, por ejemplo, si tu público es muy, muy, muy fan de la bolsa y, y crees que es capaz de ver 90 minutos, Puede hacerlo. Pero si sí, sabes que no, si quieres llegar a un público un, público un poquito más amplio, eh, coger un poquito el que, al que le interesa, al que es muy y al que le interesa un poco ligeramente. Sí, es lo Te que... digo porque a mí me ha pasado que yo estaba antes ocho horas educando y me di cuenta que estaba ganando tiempo por dinero. Y lo que hice fue un infoproducto donde doy un username y un password. He metido 180 vídeos de educación financiera, pero lo que me dedico ahora más es en, ¿Cómo yo capto la, la imagen de esa persona para que se quede y aprenda en el menor tiempo posible? Pase de hacer vídeos de 30 minutos a hacer vídeos de 7 minutos. Es Empaquetarlos sí, sí. en 5 de 7. Escoger lo, lo la importante. La gente se queda antes. Entonces, sí, sí. ¿tú me vas a enseñar a...? Sí, sí, vamos a, vamos a intentarlo. Una pregunta, ¿cuántos suscriptores y reproducciones manejas? Eh, yo tengo 150.000 visitas. Tampoco eh, Tengo segmentado el tráfico, es decir, yo les llevo a una parte que luego me compra el producto, bio clickbank. Y lo que me hace es un residual. Es decir, esa persona mes tras mes paga por estar conmigo. Si luego quiere un coaching, le voy a cobrar. Y si luego quiere otro producto, le voy a cobrar. Pero eh, gano dinero mientras estoy... Es decir, consigo, eh, YouTube, con este sistema te está saliendo... YouTube no. Eh, sí, en YouTube tengo 700 vídeos, pero luego tengo Vimeo. En Vimeo. Donde uh -huh. para hacer el infoproducto utilizo Vimeo porque es de más calidad. Vale. Uh -huh. Entonces, lo empaqueto, lo subo y trabaja para mí. Porque al final... Tiene que trabajar para ti si no eres un esclavo. Uh -huh. Es mi opinión. Sí, sí, sí. Lo más que al principio tienes que trabajar tú mucho para él a y sin saber qué va a pasar. El... Claro, ACS... Perdón. <risa> haces... Perdón. <risa> haces... <risa> el esfuerzo. Yo estoy grabando esto porque lo voy a subir a mi canal. Uh -huh. cuatro infoproductos, cada uno decide lo que quiere. Yo no soy quien para decirle si te gusta más la bolsa o te gusta más cómo hacer tráfico segmentado. Lo que sí que he hecho es capacitarme para luego vender infoproductos que me den una generación de ingresos. <risa> ¿De acuerdo?